En enero próximo, el programa del médico de la familia llegará al 40 aniversario de su creación. En Granma, 868 consultorios diseminados por la provincia aseguran hacer medicina preventiva. Se ve reforzada eh, esta situación de protección a nuestra población y para garantizar la atención médica con la grabación y la incorporación de un grupo de médicos recientemente que se encuentran ya laborando en nuestros consultorios médicos de la familia, que constituyen hoy todos escenarios docentes donde estos médicos, además de brindar ...la labor asistencial también desarrollarán la actividad docente para alcanzar en algún momento... ...de acuerdo al programa docente de estudio, la categoría de médicos especialistas en medicina familiar... ...que es como recientemente se aprueba, se va a llamar nuestra especialidad en la comunidad. Consultorios en municipios de montaña y zonas rurales tienen especificidades